para desbloquear elementos de la página maestra primero tienes que hacer lo siguiente darte cuenta que si está un elemento sea texto fotografía o dibujado o insertado en una página maestra siempre van a representarse por estos puntos que están aquí entonces qué es lo que tienes que hacer en cualquier página simplemente esto shift clic y arrastrar o simplemente shift clic sobre el objeto y automáticamente vas a solucionar tu problema